Continuando con el módulo de efecto de los rectificadores sobre el sistema de potencia, vamos a hablar de los tipos de carga y del rectificador de media hora. Entonces los tipos de carga que vamos a analizar van a depender de las necesidades de la barra de corriente continua. Entonces los tipos de carga de un rectificador pueden ser de dos tipos, de acuerdo a los requerimientos de la barra de corriente continua. El primero de ellos es en corriente constante cuando la carga es de alto contenido inductivo. Por ejemplo, para la alimentación de una máquina de corriente continua. Mientras que el otro requerimiento es de tensión constante, cuando la carga tiene un alto contenido capacitivo. Típico de los sistemas electrónicos, fuentes de poder, radiobases, etc. Entonces los dos modelos que vamos a utilizar para el modelo de corriente constante como su nombre lo indica va a ser la modelación a través de una fuente de corriente en la cual vamos a definir la corriente de consumo media de la barra de corriente continua y la tensión vendrá dada por el rectificador, su topología y número de fases que se estén utilizando. Esto es un modelo para cargas de alto contenido inductivo. Mientras que para el modelo de tensión constante, como su nombre lo indica, vamos a utilizar una fuente de DC, en la cual vamos a definir la tensión de la barra de corriente continua, dado la tensión de la fuente, dejando libre la corriente media por la carga, es decir, la corriente de DC. Esto modelaría cargas de alto contenido capacitivo, típico de las fuentes electrónicas o equipos electrónicos que requieren consumo básicamente de muy bajo rizado en tensión. Entonces estos dos modelos los vamos a utilizar para las diferentes topologías, a fin de poder evaluar su impacto armónico mediante simulación. Entonces arranquemos con el rectificador de media onda. El rectificador de media onda, ya lo vimos en módulos pasados, está compuesto por un diodo principal y un diodo de descarga libre. En este caso vamos a adecuar el nivel de tensión de la carga mediante un transformador a partir de la fuente de tensión. Vamos a ver qué relación tiene la corriente en continua con respecto a la corriente del alimentador bien sea en el lado de alta tensión o en el lado de baja tensión del de transformador. Es importante, la corriente de C con la corriente AC guardan una relación, pero el diseño de la corriente en AC del alimentador, es decir, la ampacidad del alimentador, no es igual a la corriente de C en la carga. Entonces, es algo que tenemos que tener muy presente para no cometer errores de dimensionamiento. Este circuito generalmente se utiliza para circuitos de muy baja potencia y baja tensión, ¿Por qué? este circuito introduce corriente media a la fuente, la cual no debe superar, si recordamos el módulo de calidad de servicio, más allá del 1% de la tensión nominal del sistema. Entonces vemos las dos formas de onda, para carga con alto contenido capacitivo en color rojo y para carga con alto contenido inductivo en color azul. Podemos ver que el pico de corriente para la misma carga de C, que es la que se encuentra modelado, son completamente distintos. Fíjense que el pico de la roja llega a 3, mientras que el pico del azul no supera 1. Esto nos da una idea de que las ampacidades en DC y en AC son diferentes. Entonces, ¿qué relación guardan? Para el modelo con fuente de corriente, fíjense que la corriente efectiva del lado AC es un 86% de la corriente de C. Mientras que para el modelo capacitivo, la corriente del lado de alterna es 185% más grande que la corriente de C. Es decir, la ampacidad del conductor de alimentación de alterna debe ser mayor que el de continua si la alimentación es para un requerimiento en tensión constante. Mientras que es para un requerimiento de corriente constante, fíjense que la capacidad en alterna es menor. Es decir, que si estuviéramos utilizando por error las mismas capacidades, si la carga es modelada como corriente constante, cometeríamos un sobredimensionamiento, como nos expresa la, la expresión 1. Pero si el requerimientos en tensión constante nuestro alimentador de alterna quedaría casi subdimensionado a la mitad es decir estaríamos violando las normas de diseño en alterna la tensión media en el caso de este puente lo podemos ver en la expresión 3 es 45% de la tensión efectiva de la fuente en alterna por eso es que he utilizado para baja tensión ...y muy baja potencia. En esta lámina vemos el contenido armónico... ...en azul para la forma de onda inductiva... ...y en rosado para la forma de onda capacitiva. Podemos ver que la forma de onda capacitiva... ...tiene un mayor impacto armónico sobre el sistema de alterna... ...que la forma de onda azul. Y eso lo vemos en que el contenido armónico de baja frecuencia es mayor en la rosada que en la azul. Pero vemos que a partir de la quinta armónica, esa situación se revierte. El contenido azul es mayor que el rosado. Pero recordemos que la carga, a medida que aumenta la frecuencia, cuando tiene componente inductivo, se opone más al paso de la corriente, porque la reactancia crece con la frecuencia. Por eso el impacto en este puente es mayor si la carga alimentar es constante en tensión. ¿Qué factores de distorsión armónica tenemos? Tenemos que para la carga inductiva el factor de distorsión armónica es de 1.17, mientras que para la carga capacitiva de 1.49. Podemos ver que la diferencia no es notoria. Recordemos que la función de mérito THD es ideal cuando es cero. O sea que aquí vistamos un 117% o un 149% del caso ideal. Fíjense que la diferencia no es notoria en contaminación armónica. Porque lo que, no, lo que compensa las bajas frecuencias lo tiene en alta frecuencia, como vimos en la lámina de contenido armónico. Entonces es importante en este rectificador tener especial cuidado en el diseño de las ampacidades del alimentador de alterna y obviamente de la potencia nominal del transformador que vamos a utilizar para alimentar el rectificador. Entonces los invito a ver el siguiente módulo donde vamos a discutir qué sucede con el rectificador monofásico. Gracias, por su atención.